Estamos con la de Durlingham en la sede del Sindicato de Docentes de Gestión Privada de la Educación, SADOP, aquí en la calle Colón, en pleno centro de la ciudad de Morón, una regional que nuclea distintas zonas que comprenden este oeste de la provincia de Buenos Aires. El próximo miércoles hay elecciones dentro de SADOP y vamos a charlar en la mañana de hoy con quienes se presentan. En el primero de los casos, Claudia Esquiavelo como candidata a secretaria general de la delegación Morón y Luján Cotone, que está a mi izquierda, que es la candidata a secretaria gremial de la provincia. Vamos a empezar por lo cercano, por lo próximo. Claudia, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día. Bueno, hablábamos recién de un periodo de mandato de cuatro años. Actualmente te desempeñas también en el sindicato. Sí, actualmente soy la secretaria gremial de acá de la delegación Moro. Uh -huh. ¿Hay una lista de unidad, una lista que nuclea las mayores expresiones dentro del sindicato? Sí, somos la lista blanca unidad. Uh -huh. Y en este caso, eh, ¿con, qué, ¿con qué ideas, con qué objetivo dentro de lo que es la conducción de la delegación Morón? Bueno, la verdad es que nuestro objetivo lo venimos eh, desarrollando estos cuatro años. No, nos sostenemos en el contacto directo con cada afiliado y cada afiliada, en poder resolver todos los conflictos que tengan, poder uh -huh. avanzar. Uh -huh. eh, bueno, la verdad, democratizar todas las escuelas, eh, tener mayor número de afiliados. Uh -huh. Eh, mayor convocatoria. Y Lujana, vos te toca, eh, sos candidata a secretaria gremial de la provincia, un ámbito de, de discusión, me imagino, de pelea y de representación de los intereses de los trabajadores permanentes. ¿Con qué escenario hoy lidia SADOP en lo que hace al, al contexto general de la educación? Eh, es cierto, ahora, digamos, en, este, en esta nueva función, la representación se amplía, es una representación provincial en mi caso. Uh -huh. Eh, que está en, en la que estamos interactuando dentro del Frente de Unidad eh, Docente de la Provincia de Buenos Aires, que es un lugar eh, de unidad con todos los trabajadores de la educación, bien fuerte, bien potente, con los tamices de todas las organizaciones eh, que estamos ahí, pero sabiendo que la defensa de los trabajadores de la educación de cualquiera de las gestiones requiere eh, de un trabajo en unidad. Y bueno, y desde ese lugar traccionando hacia las autoridades de educación fundamentalmente, en nuestro caso también del Ministerio de Trabajo, parece ida y vuelta necesario en esta tarea. Y Claudia, en lo que hace a lo que recién contaba Luján, eh, la construcción de un espacio en donde están representados todos los sectores gremiales de la educación, ¿a nivel base esto también se da? Sí, nosotros eh, a nivel base somos una delegación que abarcamos muchos territorios. Lo que es Urlingam, sí. lo que es Morón, lo que es Ituzaingó, lo que es Merlo, Marcos Paz, Luján, La Ceras, Las Heras y ahí estamos. Uh -huh. eh, los frentes gremiales de unidad docente sí. son por localidad. Por uh -huh. ejemplo, tenemos el frente de unidad docente que uh -huh. es Urlingam, uh -huh. el frente de unidad docente que es Morón y Ituzaingó y así vamos por... Por localidad. También sucede lo mismo, trabajamos eh, en conjunto con los compañeros del, del Frente, eh, justamente para eso, porque la educación es una sola, es pública, las gestiones cambian, pero si no nos organizamos y si nos juntamos entre uh -huh. los diferentes gremios, los trabajadores están en la misma. Y Luján, eh, ¿cuántos eh, docentes, cuántas docentes están en condiciones de votar el próximo día miércoles y eh, cuáles son las características de la votación, de qué manera y en qué horario, por ejemplo? Era en la delegación Morón, el padrón ronda los 1.200, 1.300 afiliados en condiciones de votar. Se ha tomado un periodo y dentro de ese periodo un mínimo de tres aportes para eh, estar habilitado para la votación. Eh, y esto bueno, se, replite, se replica en las 19 delegaciones de uh -huh. la provincia de Buenos Aires y en todas las seccionales del país. El horario de la elección es de 8 a 18... Vamos a tener eh, urnas fijas en toda la provincia, en el caso de la delegación va a haber una urna fija en la delegación Morón, en esta sede donde estamos ahora, y también una en la subdelegación de Merlo. Y después tenemos un recorrido de urnas volantes uh -huh. que lo que buscan es, eh, como decía Claudia, eh, democratizar la participación de los trabajadores y las trabajadoras y además invitarlos al compromiso que implica esa participación. Así que con las urnas tratamos de recorrer la mayor cantidad de escuelas. Cada una tiene un recorrido que fue pensado desde ese lugar, desde que los, la mayor cantidad de compañeros puedan eh, darle legitimidad uh -huh. al proyecto al que nosotros los estamos invitando. Y Claudia, en lo que hace a la participación de los y las trabajadoras, trabajadores también de la educación de gestión privada, ¿tiene alguna particularidad el tema del involucramiento? ¿Hay que traccionar un poco más? Sí, claramente. Eh, nosotros, a diferencia de los docentes de gestión privada, tenemos un empleador que está siempre en el mm -hmm. establecimiento y que cuesta un poquito más que los docentes de gestión privada puedan romper el miedo a nada, simplemente hacer valer sus derechos. ¿Y han tenido experiencias de persecución o de hostigamiento a la actividad gremial? Sí, hemos tenido, hemos denunciado también por práctica antisindical algunos establecimientos donde hemos después logrado una apertura favorable uh -huh. eh, a esos colegios, pero bueno, sí eh, es una, un detalle en todos los colegios que ha, nos complica un poco más. ¿Han experimentado un crecimiento en la participación? Mucho, mucho crecimiento en la participación, mucho crecimiento en la afiliación, mucho crecimiento en los delegados de uh -huh. la región. Uh -huh. eh, sí, hoy por hoy se nota que, nada, que el trabajo que venimos uh -huh. haciendo desde la delegación de hace cuatro años ahora, eh, bueno, nada, da sus, sus frutos mm -hmm. con esta situación y, y Luján, justamente en la experiencia que te tiene actualmente como Secretaria General de la Delegación Morón, eh, ¿qué, ¿qué objetivos que se trazaron al comienzo de la gestión de esos cuatro años pudiste ir cumpliendo se pudo cumplir con, con todo el equipo que te acompaña? Sí, y con la pandemia de por medio Claro, con la pandemia de por medio como acota bueno. muy bien eh, y, y, ¿Y cuáles son los objetivos que se han trazado para de acá en adelante? Hay una lista de unidad que me imagino se da en el ámbito también nacional y provincial sí. Sí, eh, en términos de objetivos nosotros teníamos claramente la necesidad de seguir creciendo eh, cualitativa y cuantitativamente y en realidad ese es un objetivo logrado. Eh, este mandato que estoy terminando digamos en la conducción de la delegación, que era 2019-2023, eh, tuvimos un crecimiento exponencial en términos de afiliaciones y de delegados. También nos habíamos propuesto eh, como objetivo instalar al SADOP eh, en esa correlación necesaria con todos los espacios territoriales, eh, tanto educativos como del mundo del trabajo, así que nos insertamos en las CGT regionales, de hecho, bueno Claudia, eh, junto con Gisela, otra compañera de delegación, son parte de la CGT regional Morón, mm. en mi caso soy eh, parte de la conducción de la CGT regional Merlo Moreno Marcos Paz, pero también fortalecimos la presencia en los espacios propios de educación, como son las OEGD, los consultivos, digamos, distintos ámbitos territoriales de definición en cuanto al, al escenario educativo y de trabajo conjunto con las autoridades y con las otras organizaciones sindicales. Y para mí el otro objetivo, que también es, está logrado, está alcanzado, pero que queremos darle continuidad, es la cercanía con los compañeros, que también marcaba hoy Claudia, uh -huh. la cercanía con los trabajadores eh, en todo, en su salud. Digo, nosotros tenemos nuestra propia obra social y ponemos ahí el ojo muy fuerte, eh, eh, es una herramienta de, de aproximación, pero además estamos convencidos que es nuestra obligación también defender el derecho a la salud que los compañeros y compañeras tienen. Así que la, la cuestión de la proximidad, de la cercanía, de saber de la boca de los compañeros sus necesidades y sus condiciones de trabajo y de vida eh, son centrales. Le pusimos mucho trabajo a eso en la gestión desde la delegación, lo vamos a profundizar ahora en la gestión desde la provincia. Creo que son todos objetivos alcanzados. Mm. Y dentro de, de la actual coyuntura, ¿cuáles son los escenarios de debate o de discusión en los que está hoy involucrado Asado? Y nosotros hoy por hoy estamos en todos los que son las OGD que mm -hmm. nuclean eh, los sindicatos, ya sea el Sindicato Docente de Gestión sí. Privada y de Gestión Estatal, como otros gremios que influyen en lo que es la educación, como mm -hmm. es el bueno, SOM Auciliares. y hay auxiliares. Sí. Bueno, obviamente está eh, DIEGEP y la inspección mm -hmm. a nivel eh, estatal. También participamos en la CGT acá de, de Morón, Urlingan y Tuseingó. Eh, bueno los consultivos, donde nosotros ahí tenemos la oportunidad de estar con los empleadores, uh -huh. con las cámaras empleadores que nuclean los colegios de gestión privada. Ese nosotros... fue un, un lugar que ganaron, ¿no? que fueron sí, sumando. Sí, y es tanto a nivel regional como a nivel provincial. O sea, uh -huh. nosotros uh -huh. vamos a, a los consultivos con el objetivo de sumar todos para la educación. Uh -huh. ¿Por qué interpretan que se dio, a diferencia de otras agrupaciones sindicales, esta, esta lista de unidad en, en todos los órdenes y particularmente lo que nosotros concierne acá la delegación Morón? A mí me parece que centralmente porque entendemos que es en unidad en la forma en la, en la que mejor podemos defender eh, los derechos de los compañeros eh, a los cuales representamos, de los trabajadores y trabajadoras de la educación privada. Es en la unidad, digamos, eh, uh -huh. cuando eh, si uno mira la historia del movimiento obrero en general, o siempre que nos hemos encontrado atomizados, eh, no, es, no es el mejor lugar para dar las discusiones. Así que creo que esa... Eso fue el eje y además, bueno, también pensar que podemos tener matices, pero que esta unidad se construye en base a ideas que compartimos con las distintas eh, facciones o las distintas agrupaciones que conforman uh -huh. el SADOP. Entonces no es que, estamos, que somos eh, muy alejados, Digo, tenemos ideas en comunes eh, sobre las cuales eh, podemos construir esa unidad. Uh -huh. Claudia, por último, ¿cuál es el mensaje para los docentes de gestión privada que hoy por hoy por ahí o tienen reticencia a sumarse al sindicato o interesarse por las cuestiones que tienen que ver con el gremio? ¿Qué recomendás y cuál es el mensaje de SADOP como futura secretaria general? Bueno, mira, en principio también quería decir un poquito más de lo que está diciendo sí. Luján. Eh, que el proyecto también nos une, que también lo que nosotros venimos trabajando un tiempo a esta parte es la perspectiva de género uh -huh. y que para nosotros no es dato menor que este proyecto lo está liderando una compañera secretaria, hoy actualmente secretaria de Gremio Nacional y futura secretaria general, uh -huh. la primera vez en la historia del SADOP. Entonces, para nosotros no es, poca, po, no es poca cosa que nos esté representando una mujer a nivel provincial como Secretaría General. Y creo que también ahí viene también un poco la unidad, ¿no? Porque claro. digo todos apuntamos a, a los mismos objetivos. Y después, respecto a los compañeros y las compañeras de, del ámbito de la gestión privada, lo que les decimos siempre es que no tengan miedo, que hay que romper esa barrera del miedo. Eh, que acá nosotros estamos siempre. Sabemos que generalmente cuando se acercan es por un conflicto, pero... Vamos más allá del conflicto, hacemos uh -huh. mucha capacitación, hacemos sure. muchas eh, salidas educativas, capacitaciones. Tenemos eh, gestora que, que va llevando lo que es la, la jubilación, mismo uh -huh. la obra social, yeah. los beneficios de estar afiliados al Sadopia y, y, y a la a OSOP, que es la obra social de los docentes privados. Eh, hay un montón de factores que no necesariamente tienen que ser conflictos. Y la verdad es que nosotros lo que solemos hacer con los compañeros y las compañeras es acercarlos a que conozcan los derechos. Y a partir claro. de ahí, de conocer sus derechos, poder empezar a interactuar con esos compañeros y compañeras y ver qué está pasando en los colegios. Muchas veces se acercan hoy por hoy, y eso creo que nosotros lo ponemos en valor, no se acercan solamente por el conflicto. Hoy por hoy podemos decir, y creo que es uno de los objetivos también que cumplimos. Claro, es un logro. Sí. Es un logro, porque siempre se asoció el sindicato con el conflicto. Uh -huh. Y hoy por hoy no. Hoy por hoy, ahora, por ejemplo, no sé, para comentarles, estamos organizando una visita a la Feria del Libro. Y hay muchos compañeros que se suman saliendo de, de lo que es el conflicto o la capacitación de RCP. Muchos compañeros vienen a, la, a capacitarse, eh, de autismo, ¿no? hemos hecho un montón de capacitaciones, uh -huh. Y nos parece que está bueno eso, saber que el sindicato no es solamente conflicto, sino que también nosotros estamos para capacitar, para acompañar, y bueno, obviamente para, para estar al lado de los compañeros y las compañeras. Y, y Luján, en este sindicato de puertas abiertas que de alguna manera define eh, Claudia, eh, ¿cuáles son los objetivos en la próxima gestión como secretaria gremial ya en el orden provincial? Y ahí tenemos muchos, eh, sí eh, pero bueno, centralmente generar el ámbito de discusión propio, hoy nosotros tenemos algunos ámbitos que mencionábamos hoy uh -huh. que son eh, compartidos con la gestión eh, estatal, pero necesitamos también ámbitos de discusión propios con nuestros empleadores, así que ese es un gran objetivo, estamos trabajando por el convenio colectivo de la actividad tanto a nivel nacional como provincial, esta es, me animaría a decir, la única actividad que no tiene todavía un convenio colectivo de trabajo. Sí tenemos normativas que regulan la actividad en forma general, uh -huh. pero la importancia del convenio colectivo para las particularidades eh, de, un, de una relación de empleo que no es común. Digo, nosotros no, tenemos claro. eh, pluriempleo y eso uh -huh. le agrega un condimento... Eh, más de complejidad, así que es absolutamente necesario para nosotros el convenio, estamos trabajando en eso, se están dando avances en ese sentido, es el gran objetivo, es uno de los grandes objetivos. Uh -huh. eh, así que, el ámbito propio y, y el convenio colectivo serían como los dos más grandes. Uh -huh. eh, después digo hay algunas situaciones, la, la situación laboral de los compañeros que normalmente llamamos extra programáticos, que son aquellos que dictan materias que son parte de la currícula institu eh, institucional, pero que no son parte de los diseños curriculares de la provincia de Buenos Aires. Y que en algún momento afectaba hasta su, su cuestión de, de jubilación y demás, Sí, ¿no? sí, de hecho actualmente tienen una situación bien marcada de, de discriminación uh -huh, en términos claro. salariales, previsionales y de licencias. Ese también es un gran, un gran desafío por delante. Sabemos la problemática de los compañeros la demanda de una resolución urgente, además, porque desde lo salarial tienen un retraso que es importante, eh, bueno, además de que estamos hablando también de previsional y licencias, claro. dos temas también muy importantes. Mm -hmm. Así que ahí hay como tres grandes ejes para sí. trabajar, después en, en lo particular en la impronta, digamos, de la Secretaría. Eh, me parece que es central el ida y vuelta con el territorio, así que es mi objetivo personal sí, que, que esta vínculo. Secretaría tenga un contacto con todas las delegaciones de la provincia de Buenos Aires uh -huh. en un ida y vuelta que es absolutamente necesario para conocer la realidad de cada territorio que en una provincia tan amplia, con características tan distintas, no es lo mismo la delegación Morón que la delegación de Trenquelauquen, por sus dimensiones por su, y por las particularidades de los territorios. Claro, claro. Eh, se hablaba recientemente, se publicó un artículo que hablaba de la morosidad en el pago de cuotas de, de colegios. ¿Cómo los afecta en lo particular, en lo que tiene que ver con, lo, con la delegación morón y, y en lo general? En realidad nos afecta, a ver, tomándolo como excusa del empleador para no pagar, digo, ¿no? Porque en realidad directamente no tiene que afectar al trabajador. Uh -huh. eh, Sí entendemos que hubo un, una morosidad, que la pandemia no ayudó y todo, pero nosotros insistimos en que el deber de tener que abonar en tiempo y forma es el, del empleador. El empleador. Bueno, entonces, elecciones el próximo día miércoles en SADOP, con lista de unidades en el ámbito de la delegación Morón, también en la provincia y en la Nación. Eh, se abren un montón de desafíos, tanto para, para Luján como para Claudia, en lo local y en lo provincial. Seguramente vamos a volver a encontrarnos con la hora de Burlingame. Muchas gracias. No, gracias a vos.